...del Guardianes 2021, Cruz Azul y Santos se han ganado un boleto para estar en este último partido, en este último compromiso que tiene este torneo del fútbol mexicano. Si usted le va a Puebla, seguramente querrá recriminar o cuestionar a, a su equipo por lo que dejó de hacer en el, en el partido de ida. Pero le digo algo, quédese tranquilo, quédese tranquilo porque vaya, vaya que han tenido un temporadón. Y a los directivos también hay que reconocerles el trabajo porque si bien es cierto en su momento dijimos Larcamón... Larcamón en vez de darle la oportunidad a un técnico conocido o un técnico mexicano o un técnico que sepa del, del medio, bueno, la realidad es que el señor Larcamón también ha hecho un estupendo trabajo llevando a este equipo que a mi entender con un plantel muy modesto le ha alcanzado para estar en las semifinales del fútbol eh, mexicano y todo el reconocimiento por supuesto para el rival, para el conjunto de Santos que tuvo una gran eh, una gran fase regular que al final es cierto, en el último partido eh, pierde la posibilidad de ingresar de forma directa a Liguilla, pero pero estuvo en todo momento con esa posibilidad. Ha terminado entonces de manera oficial el eh, partido y la final será Santos ante el conjunto de Cruz Azul. Comienzo, comienzo a saludar a cada uno de mis compañeros después de ver estas imágenes y confirmar que el conjunto de Puebla el día de hoy con este gol ha vencido 1 por 0 a Santos, pero con eso no le es suficiente para avanzar a la siguiente ronda para estar en la final por lo sucedido en el partido de ida. Así se va a jugar entonces la ida en el Torreón el jueves y la vuelta en la cancha del Estadio Azteca el domingo, Cruz Azul recibiendo al equipo de la Comarca lagunero, Lagunera. Cruz Azul, ¿será campeón? ¿Sí o no? Y con esa pregunta arranco saludando a cada uno de mis compañeros. Siempre, siempre para mí es un placer saludar y compartir algún programa con don Jorge Pietrasanta. ¿Cómo le va, don Jorge? Cruz Azul será campeón. Buenas noches. Mauricio, un saludo para todos ahí a, a todos mis compañeros Mario, Chelis, Jaredi Felipao sí, a partir de este momento silbatazo final de la de la vuelta de las semifinales conociendo el rival, te digo que sí, el Cruz Azul va a ser campeón, Mauricio buenas noches a todos Gusto saludarte Jorge, Mario Carrillo, Mario Carrillo también me da mucho gusto saludarte bienvenido a Fútbol Picante, Cruz Azul será campeón Verdadero privilegio estar con ustedes, con mis compañeros Chelis, Jared, Pietra y contigo, con Felipe Ramorrizo. No lo sé, no lo sé, simplemente me esperaré al domingo que viene. <risa> ah, bueno, muy bien. ¿Y, y no te atreves a, a dar un pronóstico, Mario? Eh, cero, cero, cero, cero penales y ahí en los penales no sé quién gane. Bueno, o sea, no te atreviste. Perfecto, Mario. José Luis Sánchez, Solá, ¿cómo estás, Chelis? Buenas noches. Cruz Azul, ¿será campeón? Buenas noches, Mau. Buenas noches, compañeros. Sí, sí va a ser campeón. Sí va a ser campeón. Bueno, ahí están, dos que dicen que Cruz Azul sí será campeón. Ya y estaremos yo ya sé platicando. Sigue, yo ya ya sé estaremos quién platicando sigue. de lo sucedido el día de hoy con, con la franja. Si alguien siente hasta el hueso lo que sucede con este equipo, eres tú, Chelis, y lo que yo decía al inicio. Seguramente te sentirás muy orgulloso de lo que ha hecho este equipo a lo largo de todo el torneo. Jared Borghetti, si alguien siente los colores de Santos, si alguien está identificado con el conjunto de la comarca, si alguien es ídolo de ese equipo, eres tú Jared. Buenas noches, bienvenido. Cruz Azul será campeón de este Guardianes 2021. Buenas noches, Mago, compañeros. Eh, un abrazo para todos y lamento darles la contraria, ¿no? No, no va a ser campeón. <risa> no va a ser, no va a ser campeón. A ver, Jared, nada más sácame, sácame de una duda y no sé si esto se, se, se distinguió al aire, pero eh, escuché gritos cuando terminó el partido, cuando el productor nos decía que era oficial, <risa> que había terminado el partido. ¿Los gritos fueron en tu casa? Es correcto. Sí. sí. Bueno, Obviamente. para que usted que nos, que nos está siguiendo aquí en Fútbol Picante eh, dimensione ¿no? que ellos que jugaron, que ellos que estuvieron en la cancha lo siguen sintiendo y sus familias claro. también, por supuesto que lo siguen sintiendo y es un referente del equipo de la Comarca Lagunera pues disfrútalo Jared, que lo disfrute tu familia Gracias. y seguramente pues ven, será, ven será, será, una semana, será una semana que van a disfrutar muchísimo Chelis, arrancaba el programa diciendo que el aficionado del Puebla se debe sentir muy orgulloso. ¿Estás orgulloso de este Puebla, Chelis? Sí, a mí, a mí me gusta mucho por, por lo que hacen, por la afición. A mí el, el Puebla que me gusta es el Puebla que yo dirijo. Ese, ese, ese es el Puebla que, que a mí me gusta. Y luego después soy profesional de, de esto, del fútbol, y, y todos mis juicios no vas a escuchar uno solo favoreciendo a un solo equipo. Entonces hoy Puebla paga lo que no hizo en Torreón sí. y hoy Santos me decepciona de lo que había hecho en la temporada, que hoy no lo hizo por eso categóricamente te digo que Cruz Azul va a es ser que, campeón Es que yo no sé, Pietra, qué tan justo sea, ¿no? Pensando en el aficionado poblano, qué tan justo sea, y al final así es el deporte y al final así es este, este maravilloso deporte el, el, el fútbol eh, de repente muy injusto, porque no sé no sé... Eh, si sea justo, Pietra, para el aficionado poblano el día de hoy, recriminarle al equipo lo que dejó de hacer en el partido de ida, cuando en realidad la temporada fue extraordinaria, ¿no? La temporada fue muy buena, muy, muy buena. Tercer lugar, en eh, la tabla. Eh, todavía el partido de ida llegaron y llegaron y llegaron. Y hay una decisión arbitral que permite el 3-0, que es una losa bien complicada ya de poder recuperar. Esto también hay que señalarlo, ¿no? No es pretexto ni mucho menos, pero te cuesta más trabajo. Irte a un 2-0 a tu casa con un 2-0 que irte con un 3-0 y saber que tienes que remontar ese marcador. Bueno, alcanzarlo yo creo que la afición debe de estar muy contenta con este equipo de la franja de, de Puebla. Eh, animó el torneo, ¿eh? Fue uno de los equipos más equilibrados del campeonato. En sí. la parte de arriba de goleadores, en la parte de abajo de la defensa. Y pues salvo este partido contra Santos de ida todo lo demás yo lo vi muy bien y felicidades al Arcamón a todos los jugadores, a la directiva y a la afición, a mí me gustó mucho Puebla esta temporada Sí, de acuerdo, Mario eh, eh, yo sí. recuerdo que cuando el equipo de Pumas llegó a la, a la final contra León con Andrés Lilini como técnico, decías independientemente de quién sea campeón Andrés Lilini tiene que ser considerado como el mejor técnico de la temporada por lo que hizo sí. con un plantel hasta cierto punto limitado hoy puedes repetir lo mismo acerca del arcamón? Fíjate que fíjate que no, pero te voy a decir por qué no. Eh, eh, sí, inició la temporada, desconocida la temporada, desconocido él para nosotros, hizo un campañón, pero no podemos dejar a Juan Reynoso, no podemos dejar a Almada eh, fuera, es decir, no podemos dejar a, okay. al chico de Pachuca que hizo un... Campañó después de último lugar, se me hace injusto eh, decirle a alguien este es el mejor, yo creo que ellos cuatro han sido sensacionales, entrenadores, que con poco han hecho mucho, unos se han reafirmado, unos han aguantado la presión, eh, yo creo que los cuatro son sobresalientes. No, bueno, pero con poco, Juan Reynoso, con un, con un tremendo equipo, ¿eh? quizá el mejor sí, plantel pero, del fútbol mexicano. pero juégatela después de una eliminatoria en CU ir de líder general, aguantar la presión de todo mundo, ir avanzando poco a poco y ahora está en no la final. tú no te lo hubieras decir, jugado? Es, es, perdón. ¿Tú no te lo hubieras no, jugado? No, yo creo que estamos hablando de los que están, ¿no? <risa> Digo. <risa> Jared, ¿qué quieres? Jared, Nos tomamos un café mañana. Órale, tú me dices a qué hora y en dónde, mi querido que no Mario. Me dará mucho gusto saludarte. No te emociones nada más y si nos vemos. eh. Jared, eh, a, hablando del, del que avanza, hablando del que, si no gana hoy, sí la eliminatoria, el conjunto de Santos. Hablamos de Puebla como también. Tenía, como, como, como tenía que jugar, sí, vamos a hablar de los dos. Hoy, hoy, hoy Santos jugó, como tenía que jugar para avanzar a la, a la siguiente ronda, a la siguiente instancia. Eh. Termina avanzando, que ese era el objetivo, eh, eh, cuidar el marcador hasta cierto punto, no tendrías no que tampoco irte alegremente al ataque, porque eh, ya llevabas tres goles, y al irte alegremente al ataque vas a dejar espacios. Eh, en tenías un equipo que, que también corría al igual que, que Santos, y tenía que tener su, su, su cuidado. Jugadores importantes, Tabó es alguien que, que marca diferencia, y, y, lo, y, y hoy es así en el pase que le da a Ormeño. Y, y este tipo de cosas creo que terminan pesándole al técnico. ¿eh? Que el técnico fue desde la última fecha quien decidió dejar en la banca a Ormeño. Y viene también después el partido contra Atlas y también lo manda a la banca. Bueno, entonces este tipo de cosas. Alguna culpa puede tener el Arcamón de dejar a tu mejor hombre, porque realmente créeme que Ormeño es un muy buen jugador, que le da muy eh, bastante a la ofensiva que retiene bien el balón que le da el tiempo al equipo para ir hacia el frente, eh, va bien por arriba es fuerte eh, eh, de espalda juega bastante bien que le sumo, no sé por qué Tata Martino no lo no toma en cuenta créeme que hay en este momento otros jugadores que están muy por debajo de lo que Ormeño le puede dar a la selección pero bueno, ese iba a ser otro tema entonces me meto en esa, en esa parte, de que el Arcamón, por querer cambiar algunas cosas, en ese partido que vino a querer empatar eh, con Santos en la última fecha y quedar en tercer lugar, termina cambiando mucho el estilo y el equipo termina eh, pecando un poco o, o perdiendo varias cosas. Hoy, ante la necesidad, mete a muchos jugadores al frente tratando de anotar los tres goles. Santos, eh, dice Chelis que, que le decepcionó. Yo creo que en el primer tiempo Santos estaba bien, incluso tuvo las, las oportunidades más claras, el cabezazo de, de, de Valdés, de Valdés. Eh, si lo si lo anotaba, era lapidario para, para Puebla, como las oportunidades que también tuvo Puebla cuando estuvo eh, de visita en, en Torreón. Creo que fue un partido como lo esperábamos, un Puebla yendo hacia el frente, y un Santos eh, en el primer tiempo bien, y en el segundo, después sintiendo que el tiempo eh, estaba a su favor, pues sí, a lo mejor empiezan a, a sacar el balón de una manera a la cual no están acostumbrados, eh, que era solamente despejar y alejarlo de la portería. ¿no? Cuando, cuando se da el cambio de, de Tabo Chelis al minuto 56, yo por lo menos lo primero que pienso es, pues ya no, ya no dio más, no, en el aspecto físico, tomando en cuenta que venía saliendo de una, de una lesión, pero cuando sale de la cancha yo no lo veo con algún problema físico. Eh, ¿Estás convencido, por lo menos así, de haber visto el juego, como todos los que estamos aquí eh, y sin tener mayor información, de que Tabo no podía seguir en la cancha? Yo calculo que por la lesión que tuvo y por el tiempo que paró y por el tipo de lesión, este, ya, ya no daba más. Pero yo no creo que haya sido el problema, porque el que entró siguió empujando el Puebla 70 minutos, 80 minutos. Quizá no jugó fútbol, empujó, empujó, empujó. Jugó todo el segundo tiempo con dos centrales y un contención. Jugó sin laterales, jugó adelante, desde luego juega con dos, dos puntas es que es cuando, cuando Santos ya pone tres centrales y ya todos estos balonazos los ganaban pero con dos centrales y un solo contención yo pensé que, que Santos iba a tener oportunidades enormes de gol y es ahí la decepción, el ganador de la serie es justo porque Santos aprovechó sus oportunidades que tuvo en Torreón. No, no olvidemos también no que se fue solo y al final terminan alcanzando, si él no baja la velocidad no, y hubiera, por lo sí, menos Haber ese, eh, ese, ese lo hubiera, ¿no? también venía sé, corriendo por Ese tipo de jugadas. Yo, yo, yo, yo me esperaba más de esas, más retenciones de pelota, de, de, de, de, del, del mudito, más juego ofensivo, porque sí lo tiene. La discusión siempre con Jared es que, que Santos no sabe jugar de otra manera más que atacando.